de mi corazón. corazón Eras toda mi alegría Eras toda mi ilusión Pero las cosas cambiaron Y también cambiaste Sacaste lo doble cara Pagándome con traición Hoy te marchas de mi lado Ten buena suerte y adiós Mejor que se vaya lejos Para que ya nunca vuelva. Hay una ira que dejo en mi alma Y un llanto que no Valoraste que yo te amaba y no te dabas cuenta, Maestro Quique. Sala sabroso. Fuiste todo en mi vida, dueña de mi corazón. Eras toda mi alegría, eras toda mi ilusión. Pero las cosas cambiaron y también cambiaste tú. Sacaste el lodo de cara. Pagándome con traición Hoy te marchas de mi lado Ten buena suerte y adiós Mejor que se vaya lejos Para que ella nunca vuelva Hay una ira que dejo en mi alma Y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos Para que ella nunca vuelva Tení mi vida y nunca valoraste Que yo te amaba y no te dabas cuenta toma ¡Listo! Para que ella nunca vuelva Hay una herida que dejo en mi alma Y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos Para que ella nunca vuelva Te di mi y nunca valoraste Que yo te amaba y no te dabas cuenta Hay traicionera, Rosy Martínez.